gracias, Yerjan, Francis, y a toda la gente que ha estado con nosotros y a toda la gente de las diferentes comunidades que nos escriben, que nos llaman, de las diferentes ciudades, desde Samaná, Puerto Plata, a propósito de la doctora Berlina Regalado, y toda la gente que desde el exterior, a Renberto, que también siempre están ahí muy pendientes de todo lo que hablamos y sí. hacemos acá. Muchísimas gracias, de verdad, por esa manifestación de apoyo al espacio y a cada uno de nosotros. Quiero... Eh, tratar de hablar de esta preocupación que hace varios meses hemos estado teniendo muchos ciudadanos en nuestro país a nivel local como medio, como comunicadores sobre el aumento de los productos, de los, de los precios de la canasta básica, de la canasta familiar, señores. La manera alarmante en que han venido subiendo todos los productos que consumimos Productos y servicios que consumimos y que tenemos que gastar para poder suplir nuestras necesidades como ciudadanos, como familia. A propósito de la información que rinde el Banco Central, tenemos el título, hay muchachos, de que el precio de la canasta básica aumentó para el mes de julio. Tenemos el dato por acá. Para el mes de julio, señores, este es el dato. El precio de la canasta básica en nuestro país aumentó, el precio de la canasta básica en nuestro país aumentó, preste atención, a 38.419 pesos. Cuando escuchamos este dato, partiendo de que, el suel de que el sueldo mínimo en la República Dominicana es de 12 mil eh, y tanto, 10 mil, 17 mil, dependiendo del tipo de empresa, eh, el nivel, o si sea, es una pequeña, mediana empresa, usted hace la comparación. ¿Cómo es posible que si el sueldo mínimo ronda entre los 10 mil o 12 mil pesos eh, en nuestro país, usted tiene. Una información que rinde el Banco Central que la, la canasta básica anda en 38 mil pesos. Usted está en rojo desde que, le, desde que se levanta, Jesús desde San que amanece Luis. el día. Es insostenible desde el punto de vista económico familiar el sustento de una pareja, de una familia que obtenga este salario a menos que no tenga ingresos o que deba de hacer eh, cosas extras, hacer doble debe, trabajo, debe un hombre. mayor esfuerzo, eh, una mayor... Eh, o sea, una mayor constante gasto o consumo de energía, trabajar más para tener o mínimamente cumplir con lo que nosotros eh, necesitamos para eh, suplir nuestras necesidades. Quiero presentar estas medidas que ha estado implementando el gobierno para, de alguna forma, calmar un poquito, que sea más sostenible, que no continúen aumentando y que las familias puedan tener una mínima garantía de lo que perciben o lo que reciben como gasto y como ingresos y lo que tienen como gasto en nuestro país. Las medidas adicionales que se está tomando desde el Ministerio de Agricultura y que continuarán con el Banco Agrícola, el INDRI y el Instituto Agrario Dominicano, una serie de programas de beneficios de pequeños agricultores en todo el país, la ampliación del mercado de INESPRE a 20 mercados populares fijos, eh, monitoreo y comunicación de los precios de los principales productos. Esta parte me preocupa porque entendemos eh, eh, este punto, muchachos, donde dice monitoreo y y comunicación de los precios en los principales productos. Se entiende que no se ha estado haciendo el trabajo de supervisión, fiscalización, en lo que tiene que ver eh, con los precios que establecen los supermercados, colmados y demás, desde instituciones como Pro Consumidor que no han cumplido el rol de fiscalización y, y supervisión sabe, para esto que se da... Eh, dime, Francis. Que Adelante. El Estado, lamentablemente, en este periodo, está dando visos de la mínima intervención en el libre mercado la mínima intervención porque si permite que a pesar de los pesares se dé este des, esta desproporcionabilidad de los precios que tú lo ves hoy tú puedes percibir que por una situación se genere un 15% pero no el 100%, 600%, 700% adredes, por eso yo digo que la práctica de una especie de la mínima intervención del Estado en el mercado está afectando el bolsillo de la gente. Eh, entonces estas son de las iniciativas que el gobierno está planteando que como eh, expone Francis y estoy diciendo acá entendemos que no se ha estado haciendo de manera real desde las instituciones que tienen que ver con esto. Dos mil millones de pesos eh, en facilidades a los procedimientos que tienen que ver con la importación señores un dato. Ustedes saben en cuánto aumentó el flete, que esto es una de las cosas que más ha impactado. Para el 2020 un flete costaba, costaba 2.500 dólares, a la fecha 13.000. $13, Ustedes saben el impacto que tiene esto en los precios. Por último, lamentablemente... Eh, el lunes estaré hablando mira, más de estos temas. Cosa, hoy Habana Francis lo toma también como un referente para cobrar el arancel y le cobra el 18% a los 13 000. Y esto es lo que ha tenido que Aparte ver la con, esa, eh, con ese aumento que presenta el gobierno en eh, las recaudaciones. Es el aumento de los fletes que se ve como que hay una, un mayor ingreso eh, en lo que tiene que ver con las recaudaciones. Información que nos preguntaban hoy, viernes 9, INESPRE. Si se quiere, reinaugura o abre sus puertas para todo San Francisco de Macorís, en el local provincial. Esa en el local que tenemos acá, ahí cerca del estadio, Julián Javier. Es que está llegando el director de Inespre Nacional a su local. Ahí está la información. Inespre bueno. abre sus puertas y los precios, señores, están muy asequibles. También lo quería presentar, pero por cuestión de tiempo no podemos hacerlo, aproveche eh, esta oportunidad de comprar productos a buen precio para que usted por lo menos pueda sostener un poquito este gasto altamente eh, exagerado que se tiene en los hogares claro, dominicanos claro, al momento. Que la gente lo puede adquirir, el que claro, tiene menos, bueno, vaya ahí, voy a, ir, pues voy a pasar por allá, pero no hoy, oh, la próxima semana, a ver cómo andan los, los precios y la calidad. Eh, mire, Luis Amparo dice, buenos días. Eh, sí, tienen que estar presos y quitarle todo lo, lo que han saqueado el país. ¿Trenberg?